10 de la mañana con 48 minutos Esto es Romántica 105.3 La música más cercana a tus recuerdos De verdad, miren, yo voy a reconocer Ya son años de experiencia en esto Pero cuando viene un grupo como este a Guatemala Uno se tiene que poner nervioso Es parte de la naturaleza Recibir artistas de verdad De esta talla internacional Que hoy eh, visitan esta cabina Para contarnos mucho de esta gira tan fabulosa Live in concert de Ibolo Y que también trae un disco nuevo Que viene lleno de buena música Buena música por los artistas que han dado a conocer previo estas canciones Pero con las voces de ellos que son maravillosas, fabulosas Así que les voy a dar la bienvenida a todos ustedes eh, a través de Romántica Hoy debería estar Jessica Rodríguez con ustedes Pero bueno, eh, tuvo una asignación especial, me tocó a mí Así que me tocaba saludarlos, muchachos Bienvenidos a Guatemala, y Bolo, qué bueno saludarlos benvenuti bienvenuti Hola, si hola, hola malísimo, yo lo sé, No, pero, no, hablaste lo bien, perfecto, porque... pronuncia perfecta <ríe> Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo está el viaje? Bienvenidos a este país. Que... Estamos muy felices, muy felices de regresar aquí con este nuevo proyecto musical. Eh, empezamos a viajar por Latinoamérica en 2012 cuando empezamos nuestra carrera y amamos muchísimo la cultura de todos los países de Latinoamérica. Amamos a Guatemala y por eso decidimos devolver esta vez con un proyecto musical que es un tributo a la música latina, con las uh -huh. canciones más románticas de la cultura latinoamericana. Eh, cantamos canciones de José José Así de Luis Miguel, de Ricardo Montaner y de Camilo Sesto y Julio Iglesias y fue muy divertido, ahora regresamos de gira empezamos con la primera fecha de la gira aquí en Guatemala y estamos muy, muy felices me tiene sorprendido la gira que ustedes tienen ahora porque bueno, estamos en Centroamérica pero de acá se van a Sudamérica a recorrer muchos países eh, pues tocan Brasil, tocan también eh, Santiago de Chile, México también vuelven a regresar según lo ven por acá, van también a República Dominicana Puerto Rico, esto es parte de la presentación de, de este disco fabuloso, verdad de Tres es Un Alma así es es una gira muy larga, como deciste, pero hay todos los presupuestos para hacer una gira increíble. Porque okay. aquí en Guatemala ya es algo que está sold out, y la gente como nos reciben aquí en Latinoamérica es increíble. Y decidimos de, de, decidimos de, hacer, de grabar este álbum de clásicos latinos, porque mm -hmm. siempre hemos pensado que la, la, las melodías latinas... Eh, de la cultura que, que hay acá, son muy similares con la que tenemos en, en Italia, con la, con la cultura italiana, de las canciones italianas, sí. como Sole Mio, Il Mondo, Nessun Dorma. Y en el 2013, cuando hicimos un, un homenaje al príncipe de la canción José José, ah, sí. en Miami, a los Latin Billboard, eh, descubrimos una, un mundo nuevo cantando el triste y esas melodías de verdad que se acercan mucho a nuestras vocalidades y no vemos la hora de cantar todas esas canciones eh, con también la, los clásicos italianos esa noche en el concierto aquí en Guatemala. Sé sí que este disco de Tres Voces Un Alma, eh, bueno, según lo que logré entender, bueno, ya arrancó con un tema que se llama eh, ¿Cómo va y vos Que es prácticamente portugués, ¿es cierto? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les fue con esta apertura, con este, con este disco? Sí, bueno, fue, fue la primera vez que cantamos, en, porto, que cantamos en portugués. Ajá. Y las fans de Brasil siempre estaban ahí preguntando, ¿por qué no cantan en portugués? <risa> sí. ¿Por qué? Y, así, y así llegó la hora. Eh, decidimos de salir con, con el primer sencillo en portugués, uh -huh. en, eh, en Brasil Y bueno, no, estamos de verdad felices de regresar de gira Poder cantar por nuestras fans que ya es eh, mucho tiempo que nos espera Son ya cuatro años que no, no regresábamos de concierto Y bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar aquí desde Guatemala Y vamos a terminar hasta Puerto Rico, Puerto Rico. ¡Qué excelente! Quería preguntarles acerca del, del disco en sí, eh, en la selección de los temas, o sea, estamos hablando que tenemos temas que han interpretado Luis Miguel, Napoleón, bueno, tantos temas, ¿verdad? Eh, Alejandro Fernández, o sea, son temas realmente significativos en la música y en la cultura pop, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes se tomaron esta tarea, pero bueno, me imagino, ¿dejaron algún tema por ahí fuera? ¿Eh? Sí, bueno, sí, hay, hay muchísimos que dejamos afuera, ¿no? Okay. <risa> Deberíamos hacer un disco de 100 canciones, pero. ¿sabes? Debería, pero ¿no? tal vez es un ¿Por qué no? Sí, sí, ya vamos a cantar muchas canciones. Oh, sí, más, qué, bueno, qué bueno, qué bueno. No, lo que pasa es que tenemos un objetivo. Eh, ¿Sabes? Claro que la música se va evolucionando, somos jóvenes y escuchamos todos los, los estilos de música. Pero el objetivo del bolo de, es que los jóvenes deberían, deberían acercarse o, no, o no, no se deberían olvidar del romance, de la música romántica, ¿no? Y del amor. A cantar el amor es una de las cosas más lindas del mundo. Por eso decidimos de hacer este álbum y de mandar ese mensaje, de esa sensibilidad que tienes o que tienes que cantar con mucha pasión y entrega, como es, y hacen los mariachis o la música ranchera, que es una música muy divertida pero al mismo tiempo muy malincónica, ¿no? Por eso ese es el mensaje que queremos mandar con este disco. Y creo que el valor de, de América Latina de disfrutar sus voces en estas canciones es algo impresionante. Me imagino que esto es parte importante de su show de hoy por la noche. Estas es canciones, esa es en la fuerza de la música porque uh -huh. en esos clásicos que grabamos no se pierde nuestra identita, identidad identidad uh -huh. y nuestra personalidad, esa esa mezcla entre las voces, entre el, la, las melodías y de interpretación como hacen los italianos y los clásicos, y esa es la fuerza de la música, que no hay barreras, la, la, la música te permite de hacer todo. Este disco me imagino los va a llevar pues un, uno o dos años trabajando por, por gira ah. y todo, ¿creen ustedes? ¿O ya hay otros planes para hacer otra cosita? No, con el ya grabado? tenemos, tenemos ¿Ya? otros planes, oh. ya. nosotros ¿Otro nunca paramos. No, qué bueno. Bueno, ya eh, ¿podría, podría hacer esta pregunta, ¿en cuántos idiomas han grabado ya? Uh, ¿Seis, seis. idiomas ¿Cuáles son? Porque, porque allá en inglés, en italiano obvio, ¿verdad? ¿De ¿Qué hacer? Él? Inglés, español, Ajá. portugués, francés, alemán y latino. ¿Y cuál es el más difícil? Alemán. Alemán. ¿Alemán sí? Y francés. Sí, y, y, no. y francés Entonces, aquí, aquí veo que creo que tiene otra opinión distinta, ¿cierto? Sí, sí, sí, claro. Y también alemán? francés ah, porque okay. francés tiene mm. esta eh, R, así oh. y, Tienes que. Es difícil hacer una Es difícil hacer cantar una nota alta con esa también Entenderla también. Para, bueno, uno creo que esa es una ventaja entre su idioma natal y el de nosotros, ¿verdad? Que es muy parecido. Las palabras, cuando escuchamos hablar en italiano, podemos comprender un cierto porcentaje lo que se hace. Eso hace, y por eso también sí. creo que en América Latina hay una fascinación por la música. Capisci, italiana. capisci si te parliamo en italiano. Ah, yo parlo po' italiano. No. Ah, ok. Pico, no, es malo mi italiano. Pero de verdad, qué, qué gustazo tenerlos por acá. ¿Qué más eh, podrían contarnos que vienen esta noche especial para Guatemala? ¿Qué es lo que va a disfrutar? La gente sé que no lo pueden contar todo porque obviamente es un show ya preparados por ustedes. Pero bueno, me imagino que muchas fans, mucha gente que nos está escuchando tiene muchas expectativas de esta noche con ustedes allá en el Teatro Nacional. ¿Sabes? Yo creo que nuestra, nuestro concierto... Eh, es perfecto para traer todas las familias, desde la niña hasta la abuelita, okay. porque son canciones que todos conocen, canciones grandes, covers dedicadas a la, como este nuevo disco, que todos conocen, grandes clásicos italianos como Volario, sole Mío, que es. todos van a cantar. Todos van a disfrutar un momento donde todos se pueden abrazar, pueden reír, pueden cantar, y es un momento para estar juntos también con la familia. Y estamos muy felices de poder acercar también en una noche todas las personas a un estilo que, que todos aman. Y que creo que en un teatro como el de nosotros eh, es mágico, ¿verdad? Tener a, a un Il Polo en ese teatro para nosotros es muy especial pues, porque pues ahí se presentan los grandes artistas como ustedes. Así que de veras, qué, qué honor puedes tener para acá. Eh, vamos a esperar muchos proyectos. Quisiera platicar un poquito de esta canción que creo que va a ser un bandera de este disco de ustedes, esta colaboración con Ricardo Montaner. Cuénteme un poquito de, de esta idea, de esta fusión y de esta energía con Ricardo Montaner. me cuenta? Sí, ya tuvimos la, la, la oportunidad, la canción, el placer Ajá. de colaborar con él. Eh, con cuatro años atrás, tres años atrás. 2014. 2014. 2014. No, sí, sí, 2014. 2013-2014, sí. Oh, wow. Hace diez años. Hace diez años, con él... Rápido, ah, ¿sí? Demasiado. <risa> sí. Y... cantamos una canción que se llama Más Allá. Y, y ahora, cuando empezamos eh, a pensar a ese, a ese proyecto, dijimos, no podemos no cantar una canción con nuestro amigo Ricardo. Porque, bueno, tenemos una amistad entre él, con los hijos también, Baluna, eh, entonces, uh, con toda la familia Montaner. Y, y, bueno, fue un gran placer poder cantar de nuevo con él, hacer esa colaboración que él de repente dijo, sí, claro, chicos, vamos. Y, eh, bueno, es, ¿no? Eh, te, te deja con una sonrisa cuando un gran artista como Ricardo uh, quiere cantar contigo. Yo quiero invitar a la gente, yo hice mi tarea el día de ayer, me recorrí su disco completo en Spotify el día de ayer, y me encantó cómo se hilaron los temas... Eh, la incondicional, me impresionó el tema, vibré mucho con esta Gracias. canción, Gracias. definitivamente después de que la conocemos en esa versión original durante tantos años, escucharla con sus voces es fácil, Que bueno, nosotros decimos acá que se nos enchina la piel, se sí. enchina sí. la piel ¿verdad? Y, sí, y es una es, de nuestras favoritas. Es, es, es bonito cuando llegué a ese punto en el disco, me, me encantó y dije, sí, esto es, definitivamente y nosotros se lo agradecemos nuevamente ¿verdad? La audiencia, la gente, su público, sus fans, que están siempre ahí pendientes de lo que ustedes hacen, bueno, algo que le quieran contar a la gente de romántica e invitarles nuevamente al concierto a quienes ya tienen su entrada a la mano ya platicamos está estar solado del concierto así que felicidades por eso también pero lo que le quieran decir a todos los que van a estar hoy en la noche con ustedes, adelante Bueno, muchas gracias por, por siempre nos apoyarnos, por el apoyo que nos dieron por la pandemia que no fue un momento muy fácil por todos los artistas que querían ser, expresar con su música pero eran obligados a estar en casa, claro. y poder subir a un escenario, o, o encontrar sus fans, entonces muchas gracias, que se enamoran siempre de, de lo que hacen, de hacer sus pasiones, su trabajo, si, si es posible, y bueno, muchas gracias, nos vemos esta noche con quien ya compró el boleto, y gracias, gracias, gracias. Ignacio. Gianluca y Piero. Gracias, Gracias por estar en Guatemala. Un abrazo para ustedes. Y Viva bueno, la como... música romántica. Aquí Viva la música romántica, como el nombre de nuestro Por aquí con este tema. Disfrútenlo mucho. Gracias. Viva las pichitinas.